La vida se me está yendo, me falta tu compañía, tengo el corazón hirviendo, entre nostalgia y alegría, sabes? Lo leo en tus ojos claramente, aunque queda en su brillo mucho amor, sabes? Cuando te miro de frente Noto en tu frente los colores Del rubor Sabes, estoy amando desde un principio Sabes, cambió mi vida desde que te conocí Ahora, estoy buscando mi alma que quedó en ti Y tengo la esperanza de que regrese a mí La vida se me está yendo Me falta tu compañía Tengo el corazón hirviendo de nostalgias y alegría No habrá nunca suficiente agua Para apagar este fuego que me quema no habrá suficiente vida en mi vida, si no la vivo contigo, vida mía. Aquí estoy solo, en mi destino, mirando ese mar que aquí no existe. Soñando un imposible sueño que persiste, esperando que vuelvas a mí como prometiste.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 tengo el corazón hirviendo entre nostalgias y alegría. Tengo el corazón hirviendo entre nostalgias y alegría.